Estamos seguros en Internet y quiénes nos protegen. Nos acompañan para este panel Eric Iriarte, del estudio Iriarte Abogados, Abel Reboredo, del estudio Reboredo Abogados y también parte de Internet Society Perú y a cargo de la moderación está Carlos Guerrero y también está Yuri Aldoradín de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de los de Ministros. Les pido por favor se sienten y los dejo con Carlos. En primer lugar, eh, muchas gracias a todos los que se han quedado hasta ahora eh, para poder discutir este tema tan interesante que es la ciberseguridad y la ciberdefensa. Eh, quiero hacer una nota al pie, eh, quiero decirlo personalmente porque, eh, como seguramente han podido ustedes ver, eh, en cada uno de los paneles hemos tenido una representación más o menos equitativa de género. Lamentablemente no lo hemos logrado en esta mesa. Eh, no obstante, eh, como ustedes van a poder darse cuenta a la hora en que empecemos a poder conversar respecto de esos temas que son tan interesantes, eh, se van a dar cuenta de la calidad eh, de los panelistas que hemos invitado el día de hoy. Entonces, eh, tal como eh, ha hecho la presentación Miguel Morachimo, en este caso vamos a hablar de ciberseguridad y ciberdefensa. Y vamos a empezar eh, con una pregunta que tiene que ver eh, con... ¿Cómo entendemos estos conceptos desde los diferentes espacios desde los cuales venimos? Eh, si alguno de ustedes se ha preguntado o sabe que, de qué se tratan estos conceptos, eh, algo que quisiera comentarles es que tanto la ciberseguridad como la ciberdefensa eh, son conceptos muy amplios que abarcan una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos. Los delitos informáticos, eh, la seguridad de la información, eh, también la protección de los datos personales, pero también temas que van más allá, digamos, eh, del ámbito del derecho, del ámbito de la protección eh, de ciertas garantías. Está también eh, la ciber, conceptos como la ciberguerra, los ataques a los estados, los ataques a las empresas privadas. Eh, todos esos temas entran dentro eh, del, de conceptos como ciberdefensa y ciberseguridad. Entonces, eh, quiero empezar haciendo la pregunta a los panelistas... Eh, desde sus respectivos espacios, eh, ¿qué concepto podrían dar respecto de ciberseguridad? Eh, ¿Con qué está relacionado? ¿Qué deberíamos entender eh, por este concepto cuando se le menciona? ¿Y qué no, por ejemplo? Entonces, eh, no sé si empezamos eh, de izquierda a derecha Entonces le doy la palabra a Abel para que nos pueda hacer un comentario respecto a esta pregunta Ustedes son los panelistas, entonces si hay un consenso en que empecemos con... Entonces te damos... Si es que no tienes ningún problema Yuri, te damos la palabra y puedes empezar. Yo creo que sí. Sí, claro. Sí, no. Perfecto. De hecho es importante que tengan el marco general, ¿no? Para, para entender un poquito el tema de ciberseguridad y lo que viene haciendo el Estado. Y de hecho me voy a parar, porque sentado me, me incomodo mucho. El, el Estado ha venido trabajando... ¿Sí? Eh, Hola, hola. Sí. Bueno, primero buenas tardes. Vengo a representación de la Secretaría de Gobierno Digital. Mi nombre es el Doradín y vengo trabajando ya cerca de cuatro o cinco años en estos temas. En la primera parte haciendo análisis de datos y después en temas regulatorios. Eh, profusamente e intensamente. De hecho, hemos emitido diversas normativas en temas de regulación, transformación y gobierno digital. El caso que, que nos trae hoy día es ciberseguridad, ciberdefensa. La Secretaría emitió el decreto legislativo 1412 el año pasado. Y en el, año, el año pasado concibió, dentro de uno de sus capítulos, el marco de seguridad digital. ¿Por qué? Porque tratamos de alinearnos a la OCDE. Uno de los deseos como país que tenemos, y como objetivo país, es integrar este grupo económico. Y uno de los pilares que tiene este grupo económico es gobierno digital. Otro pilar es seguridad digital. Otro pilar que viene siendo intensamente estudiado es economía digital e innovación digital. Ya hace mucho tiempo y hay documentación que viene elaborando la OED y emitiendo. Nosotros acogimos el tema de seguridad digital y en base a ese marco hicimos la ley de gobierno digital y un capítulo específico, que tiene cuatro ámbitos. Los que han leído la ley de gobierno digital verán que tiene cuatro ámbitos que buscan una cosa, que siempre se le recomendó, se le criticó al Estado, es la articulación. Una de las cosas que siempre se preocuparon desde la sociedad civil, la academia, la empresa fue procurar que el Estado articule. El decreto legislativo 14.12 lo que busca es articular el tema de seguridad digital. En cuatro ámbitos, ciberdefensa, ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdelincuencia. Los dos temas que ustedes, ustedes están escuchando hoy día, ciberseguridad y ciberdefensa, desde la concepción de seguridad digital, son capacidades que tiene el Estado. Capacidades que buscan que nuestros activos digitales, nuestra sociedad, nuestras empresas, sus familias, vivan tranquilos, usando los aplicativos, los servicios digitales, Internet. Eso es lo que al final busca el marco normativo emitido no se va a poder lograr de la noche a la mañana. Hay diversos actores. Muchos de los activos críticos pertenecen a entidades privadas. Muchos otros activos críticos pertenecen a entidades públicas. Por ende, lo que hay que hacer es articular adecuadamente estos dos ámbitos e intereses. Entonces, de alguna manera, la ley lo que busca es decirnos, oye, seguridad digital tiene cuatro grandes ámbitos. Y estos cuatro grandes ámbitos los vamos a articular organizadamente. ¿Ya? Hasta ahí creo que da un marco general de seguridad. Eh, a ver, voy a tratar de ser más conciso al que lo deseó Yuri. Yuri bien dice que lleva cinco años, yo llevo casi treinta, con lo cual debe ser que tengo un poquito más de experiencia. Yuri parte del decreto legislativo 1412 y eso es falso. El marco normativo en el Perú para temas de seguridad digital parte hace 20 años atrás con algunas de las primeras normas de INEI sobre la particularidad de la seguridad de los correos electrónicos de funcionarios con las primeras implementaciones obligatorias del ISO 17799 por parte de las entidades del de la, sector gubernamental esto ya tiene casi 15 años atrás luego viene la obligatoriedad del ISO 27001 hace 7, 8 años atrás y luego se ponen creativos en el Congreso, durante el Congreso del año 2011 al 2016, y fuerzan una modificación a la ley orgánica de la DIM. Este forzado obligaba a que todo el tema de seguridad digital solamente lo fuera a ver la DIM. En ese momento se levantan todas las banderas de alerta, y es la sociedad civil y el sector privado quien levanta estas banderas de alerta, no lo es la oficina de gobierno electrónico de ese momento y lo primero que se logra es que se encapsule solamente para temas de ciberinteligencia dentro de esta modificatoria al decreto legislativo de la DINI para asignación de tareas y se incluya una petición explícita de que la PCM mediante un decreto supremo establezca una definición de qué es seguridad digital interesante, no hablan de ciberseguridad sino de seguridad digital desde una visión meramente de inteligencia un dato extra es que los activos críticos, no los digitales, los activos críticos nacionales lo ve la DIMI, que depende de la PCM. Entre estos activos críticos nacionales hay diversos, pero no están los ciber, que son los activos críticos digitales, ni tampoco está, por ejemplo, la banca. No se preocupen, tampoco está el patrimonio cultural. Si mañana le pasa algo a Machu Picchu, no es un activo nacional crítico. Y eso que representa el 2% del ingreso del PBI por año, su destrucción. ¿Cómo pasó con los de ISIS y la destrucción a otros lugares. Después de esto sale un decreto supremo, después de que la, se modifica la legislación de la DINI, donde se establece que es seguridad digital para el sector gubernamental. Y esto además es sumamente importante, porque la misión, ROL, rof, MOV y todas las normativas de la CECDI son solamente para el sector gubernamental. Una cuestión que a veces la misma CECDI se olvida porque quiere acaparar tareas que la misma se separó cuando separó la Odeci y lo mandó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quedándose con lo que es el gobierno, los temas digitales hacia adentro, a cargo de la CEDI. Eso lo pueden ver en un informe de la Secretaría de Gestión Pública del año 2016, donde se separan estas dos acciones eh, concretamente. Después de esto, viene el Decreto Legislativo 1412, hacia finales del año pasado, donde establecen que entre diversos temas el tema de seguridad digital es un tema relevante. Pero ya tenían la definición esta en el decreto supremo y también ya tenían asignado tareas de ciberinteligencia a la DIMI por este decreto legislativo previo. Siendo así, lo único que pudieron hacer fue terminar de determinar que para el sector público también tenían injerencias sobre esta materia, no para el sector privado. Y esto es una de las primeras cosas que hay que cuestionar. El hecho de que alguien decrete un decreto legislativo o tenga el poder para darlo, no significa que el poder te permite hacer lo que uno quiere. Uno tiene que hacer lo que corresponde legalmente hablando. A inicios de este año comenzaron 14 mesas de trabajo donde participó activamente la CEIDI o Marushka Chocobar con reuniones tanto públicas como privadas con el sector militar, sociedad civil, sector privado, academia y otros sectores para hacer una norma sobre ciberseguridad y ciberdefensa que fuera complementaria a la normativa del decreto legislativo 1412. De hecho, en algún momento dado, la misma CEGDI sugirió que se separaran ambas leyes, en sí, una de ciberdefensa y otra de ciberseguridad. Por lo tanto, no se puede leer una sin la otra. Tras avanzar, guías y venidas, finalmente se presentan ambos proyectos de ley, son aprobados por el Congreso, y llega a una buena conclusión el decreto legislativo de... Eh, perdón, la ley de ciberdefensa. más no la de ciberseguridad, que es cuestionada por las mismas personas que la habían construido. Entre otras cosas, porque no lo habían construido esas personas por sí solas autárquicamente. El día de hoy día nos damos con la sorpresa que eh, va a salir un decreto de urgencia, que son estos decretos que se permiten en este interregno sobre el tema de seguridad digital. Entonces, todo el trabajo de sociedad civil y todo el speech que se habían dado y que se puede dar y que pueden repetir 40 veces de que son multi-stakeholders y con participación de todos, no es más que un speech. Y no es más que un speech porque autárquicamente van a hablar sobre confianza digital, sacar un decreto legislativo que, en esencia, es lo mismo que ya se había hecho sobre ciberseguridad. Entonces, aclarándole a Yuri, hace cinco años no se empezó este tema, se empezó hace más de 25, y no empieza con el decreto legislativo 1412. Al contrario, el decreto legislativo 1412 le hace mal al tema de ciberseguridad en el país. Y le hace mal porque en lugar de permitir un trabajo colaborativo, compartido entre sociedad civil, sector privado y academia, lo que hace es enquistarlo dentro de una unidad de la PCM, que es la SEGRI con una idea fuerza más, haciendo creer que el tema de ciberseguridad es un tema ciber, cuando en realidad es un tema de seguridad, cuando se ha intentado colocar en el COSEDENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que es la seguridad de todos, se ha impedido por parte de la CEDI, dado que tiene mayor relevancia el que puedan tener el control de los activos críticos digitales, como si lo digital fuera ajeno a la realidad nacional. Quizás es un poco duro, pero creo que es la verdad. Buenas tardes, muchas gracias a Internet Society, a Hiperderecho por permitirnos compartir esta tarde reflexiones sobre el tema de ciberseguridad y ciberdefensa. Eh, yo voy a comentar algunos temas que eh, son básicamente conceptuales, yo no voy a referirme a casos concretos ni este, problemas políticos. Eh, sino que yo quiero plantear el tema de la de la ciberseguridad como una de, vista desde el punto de vista de los ciudadanos y desde el ámbito privado que es en el que yo me desenvuelvo eh, cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de la protección de activos efectivamente activos que pueden ser digitales o no digitales eh, y eso nos lleva a eh, separarlo en dos en dos partes ¿no? una que son los activos del Estado y los activos privados y dentro de los activos privados tenemos los activos de las personas naturales, es decir nuestra información eh, y cuando hablamos de seguridad digital a nivel técnico eh, una cosa que te debemos tener en cuenta es que la salida del Perú a Internet o el ingreso de ataques al Perú a través de Internet es, solamente se puede hacer a través de los canales que existen actualmente manejados por empresas privadas. Eh, en principio. Eh, es decir, hay una especie de frontera entre lo que es el Internet del Perú y el Internet global que lo dan las empresas de telecomunicaciones que están en el medio. Y es en este sentido que hay una parte de este mundo de la ciberseguridad que está en manos de ellos. ¿Okay? Eh, ahí, por ejemplo, yo tengo algunas preocupaciones y, o dudas, pues eh, no estoy totalmente convencido de que se requiera una regulación para lo que es las medidas de seguridad que se deben tomar a nivel de proveedores de servicios de telecomunicaciones o de conectividad a e internet eh, porque creo que las normas no van a seguir la velocidad a pesar de que soy abogado creo que las normas no van a seguir la velocidad que puede tener eh, la sofisticación de los ataques informáticos dicho esto eh, Bajamos al siguiente nivel, que es el nivel de datos o, o act activos digitales en manos de privados o activos digitales en manos de, de entidades públicas. En estos casos, a mí eh, me preocupa el nivel de sofisticación que puedan tener las, las entidades que guardan o tienen activos digitales. Respecto al caso de datos personales, tenemos ya una regulación que establece cuáles son las medidas de seguridad que las entidades que guardan datos de personas naturales deben cumplir. Estos datos o estas medidas de seguridad incluyen eh, este, medidas de seguridad estándar para lo que es protección de estos activos digitales. Eh, aparte de los datos personales, las empresas privadas guardan alguna otra información, que puede ser activos digitales propios de esta empresa o propios de una industria. Estos activos digitales son protegidos por las mismas empresas que los utilizan y por lo tanto también en este caso creo yo que no es necesaria una regulación específica eh, puesto que la tecnología de defensa que tienen eh, las empresas que al, al momento de cuidar sus activos, es, este, podría sobrepasar lo que diga una ley. O sea, es decir, una ley eh, que se ponga a regular tecnologías podría ser muy complicada de implementar. El problema surge cuando empezamos a hablar de lo que, se, lo que son los activos críticos para el país. ¿ya? Eh, hay activos críticos para el país que están en manos privadas y hay activos críticos para el país que están en manos públicas. Los activos críticos para el país que están en manos privadas son, por ejemplo, eh, no sé, eh, refinerías hidroeléctricas, eh, las mismas redes de telecomunicaciones, los data centers privados, que gestionan todo lo que es el movimiento de información o el tratamiento de activos digitales. Eh, Estoy hablando desde el punto de vista teórico, no voy a entrar a los aspectos políticos. Eh, entonces, eh, si es que nosotros nos ponemos a pensar que existen activos críticos digitales, activos críticos físicos, activos críticos en manos de privados, activos físicos en manos del Estado, eh, mi preocupación aquí sí es eh, hasta qué punto el Estado puede entrar a regular esta, este, este, la seguridad que se debe utilizar para proteger estos activos y ahí sí creo que hay una puerta y creo que sí es eh, hay la posibilidad o la necesidad de evaluar alguna norma que nos permita proteger esos activos críticos cuando hablo por ejemplo de que se haga un ataque eh, a los sistemas informáticos de una hidroeléctrica por ejemplo o de alguna red de distribución de electricidad o a los propios data centers de las empresas de telecomunicaciones, estamos hablando de algo que puede poner en peligro al país ¿no? Eh, y entonces ahí sí creo que vale la pena estudiar el tema de la protección y de, de, la, de la, la, la entrega de, de reglas o normativas respecto a la seguridad de estos temas y finalmente está el tema de los activos críticos que son públicos y que están en manos del sector público y en estos casos me quiero referir Básicamente a la información que tiene el Estado y a los activos críticos que tiene el Estado, como son carreteras, bases militares eh, y todos los data centers del Estado, que no sé si tenga cuántos tengan, eh, y los repositorios de información que tiene el Estado. En estos casos también creo que se hace necesaria una regulación respecto a cómo debe tratarse la seguridad de los activos en manos del Estado. En resumen, mi posición o mi idea es que los activos privados... Se acabó. Creo que he hablado mucho. Eso me pasa por hablar tan eh, En resumen, tenemos activos privados en manos de privados que yo creo que no debiera existir alguna regulación sobre ellos Activos públicos en manos de privados, que ahí sí podríamos aceptar algún tipo de, de regulación, eh, y, a, y activos públicos y privados en manos públicas. Y ahí también pienso yo que eh, eh, valdría algo trabajar ese tema. Eh, y finalmente, eh, yo, yo soy abogado, yo estoy, me estoy muy metido en este tema de de tecnología y soy un creyente de que las leyes por sí solas no solucionan los problemas, que el crear leyes para solucionar problemas no es el camino, que debemos en todo caso siempre pensar en qué tan necesaria es una norma y qué tan útil es para la vida de los, de los ciudadanos este, el, el dictar una norma. En el caso de ciberseguridad, eh, me inclino más a pensar que esto debiera darse por el lado del Estado. Sí, gracias. Perfecto. Eh, muchas gracias por todas las intervenciones. Yo no sé ustedes, pero yo realmente estoy fascinado porque eh, desde mi campo de acción, que es el, el hiperderecho donde yo trabajo, eh, si bien es cierto que no he estado desde el inicio de esta discusión, sí he podido seguir históricamente más o menos lo que ha ocurrido. Entonces, eh, me parece fascinante en el sentido de que todas eh, las intervenciones que han ocurrido eh, ejemplifican de alguna forma qué es lo que está ocurriendo en el campo de la ciberseguridad o seguridad digital, eh, como también se le, se le menciona. Eh, seguramente muchos de ustedes han entendido los intercambios y saben eh, de qué se trata todo esto, eh, porque parece haber eh, posiciones encontradas, pero me siento un poco obligado, a antes de pasar a la siguiente pregunta, para que podamos ahondar, en lo que cada uno tiene que decir respecto de, por ejemplo, qué iniciativas están dando en el campo de la ciberseguridad. Dar un poco de contexto para que quienes no conocen o conocen muy poco de estos temas puedan entender eh, en qué se enmarcan las intervenciones que han escuchado. Eh, como lo mencionó Eric, la ciberseguridad, la ciberdefensa no son conceptos tan novedosos como algunos podrían pensar. Desde, de, de, de hecho, desde hace más de 15 años, 20 me atrevería a decir, pero no, no estoy seguro, eh, ya han existido intentos no solo desde la regulación, sino también desde la proposición de iniciativas en términos de proteger información, de proteger infraestructura crítica de telecomunicaciones, ya sea a través de normas, ya sea a través eh, digamos, de la iniciativa privada. Y a lo largo de todos estos años, al menos yo diría hasta los últimos cinco años o, o quizás un poco más, siempre ha existido la noción de que hay una desconexión entre lo que el Estado y los privados proponen respecto de la ciberseguridad. Eh, ha existido asimismo eh, pequeñas iniciativas normativas en términos de poder escalar algo mayor, como estrategias de ciberseguridad, en alianzas público-privadas. Eh, ha existido, por ejemplo, la ley de delitos informáticos, eh, pero durante mucho tiempo no existieron iniciativas desde ninguna parte eh, para poder consolidar algo mayor, algo que alcanzara al país. Entonces, eh, de alguna forma, en los últimos cinco años, o quizás un poco más, es que han empezado a aparecer estas iniciativas, eh, borradores, todo tipo de proyectos del sector público como privado para poder sacar una ley de seguridad, para poder crear un marco normativo que permita, por ejemplo, al Estado defenderse cuando reciba ataques en su infraestructura crítica, eh, normas que alcancen eh, y que detallen obligaciones de entidades públicas y privadas respecto a cómo conservan la información, qué tan segura es. Eh, tenemos por ejemplo la ley de protección de datos personales pero aún así a pesar de todas esas iniciativas en los últimos cinco años no se ha hecho un avance que podamos decir abarque al país no obstante eh, en el momento en que ONGI que era el antiguo nombre de lo que es la ahora Secretaría de Gobierno Digital empezaron en, eh, iniciaron en el camino de poder proponer cosas que llegaran a ese nivel que llegaran al nivel de país y es así que en los últimos años hemos visto cosas como los decretos que ha mencionado el representante de la Secretaría de Gobierno Digital, eh, Yuri, eh, respecto de, el, la, ley de gobierno, eh, la norma de gobierno digital, eh, también las normas que han salido sobre interoperabilidad, que han buscado desde el Estado intentar crear, digamos, este marco comprensivo nacional que nos ayude a entender eh, contra qué nos enfrentamos, eh, quiénes son los obligados a responder sobre cada una de las responsabilidades que existen en el campo de la ciberseguridad respecto de los datos, la infraestructura crítica, los ataques... Eh, mientras que por otro lado, esas iniciativas no se han restringido exclusivamente eh, a entidades dentro del gobierno como la Secretaría de Gobierno Digital, sino también desde el Congreso, que es eh, en, en este caso la posición desde la cual Eric hablaba a la hora de referirse a los proyectos que se han impulsado desde allí, eh, que tienen como sus máximos exponentes la ley de ciberdefensa que se aprobó hace algunos meses, eh, que está vigente actualmente, eh, y la ley de ciberseguridad que se propuso siempre en el Ejecutivo y que fue observada y que actualmente, eh, dada la situación en la que se encuentra el Congreso, ha quedado, digamos, en el limbo, yo diría. Entonces, todo esto que les he comentado, eh, me gustaría, lo, lo he expresado con el fin de que ustedes puedan tener contexto y entiendan por qué eh, Yuri, respecto del trabajo que hace la Secretaría, eh, nos han mencionado las iniciativas eh, en, el, en el campo de la seguridad digital que se ha hecho, mientras que Eric... Eh, desde el Congreso y desde las iniciativas que han salido, como la ley de ciberdefensa y la ley de ciberseguridad que no ha sido aprobada, han intentado hacer en el campo de poder crear algo para el país. Eh, mientras que lo que Abel les ha comentado es la perspectiva de los privados, porque mientras que dentro del Estado eh, se ha buscado crear este tipo de regulación, los privados no se han quedado eh, esperando a ver qué ocurre. Eh, no han esperado a ellos porque, digamos, eh, las empresas desde hace mucho tiempo son blanco de fraudes, de ciberataques, y por lo tanto ellas mismas se han organizado y han creado sus propios órganos de gobierno para poder asegurar la, la seguridad de su información, la continuidad de su operación, y por lo tanto eh, son también actores que tienen una voz respecto de eso. Entonces, eh, en esta siguiente ronda de intervención, eh, yo creo que lo adelantaron un poco, pero eh, podemos eh, profundizar un poco más. Eh, teniendo en cuenta las iniciativas actuales, es decir las leyes que se han aprobado, los decretos que se han aprobado respecto de seguridad digital, de ciberdefensa. Eh, quisiera saber cuál es su visión respecto de qué es lo que sigue. Debemos eh, hacer un alto en este momento, podernos a pensar si es que debemos hacer las cosas diferentes. A lo, a lo mejor hay que retroceder y hay que ponernos a hablar desde cero y pensar en un marco normativo que sea coherente. Hay que trabajar con lo que hay. Eh, ¿Qué es lo que desde sus posiciones considera que es el siguiente paso respecto de la ciberseguridad? Debemos eh, crear una entidad eh, multistakeholder, debemos eh, entregarle eh, la potestad de crear el Plan Nacional de Ciberseguridad a una entidad dentro del gobierno, deberíamos crear una mesa de diálogo al estilo de CODESI. Eh, deberíamos sacar una norma, que nos diga qué es lo que debe hacerse, qué, qué, qué habría que hacer, de, debemos tomar iniciativas que ya funcionan, que ya existen, por ejemplo, estas mesas de diálogo que ya existen en el sector privado respecto a la ciberseguridad, eh, qué es lo que deberíamos hacer, hacia dónde deberíamos dirigirnos, eh, en qué deberíamos apoyarnos, me gustaría poder saber un poco más cuál es la visión desde sus posiciones sobre lo que se viene respecto de la ciberseguridad en el país. Entonces, eh, ¿les parece si ahora empezamos de izquierda a derecha? Perfecto, entonces vamos contigo. A ver, eh, ¿qué es lo que se viene? Yo, lo que Una de las cosas que yo quería comentar, eh, antes de ir al futuro, yo quisiera ir al pasado, pues las empresas tecnológicas del Perú y del mundo, digamos, después, sigo, sigo en, el, en el mundo privado, ya tienen CERTs hace tiempo y mis amigos ingenieros discuten de temas de ciberseguridad en los centros centros de respuesta a ataques, este, de hace muchísimos años. Ya hay soluciones, ya hay consensos, hay grupos de trabajo, eh, intercambios de información y los, los centros de atención y de respuesta a ataques que si ustedes no han tenido la oportunidad de, de entrar, les recomiendo que traten de, de conseguir una invitación a un data center eh, o a un centro de, de, de, de no un sea este, un SOC para que puedan ver el nivel de sofisticación que tienen las empresas líderes en tecnología en el Perú. ¿Okay? Eh, por eso nuevamente desde el punto de vista privado mi preocupación es menor, digamos, en cuando hablamos de las empresas grandes y sofisticadas. Pero cuando empezamos a hablar de las empresas eh, de menor tamaño o empresas eh, o MIPES, empezamos a tener problemas que ya están saltando ahora con la ley de protección de datos el tema de seguridad de la información que se está guardando en las computadoras es muy peligroso no se está, no, no se está protegiendo bien la información eh, y eso ya me lleva a ir pensando en el futuro ¿no? eh, eh, siempre cuando, cuando nos encontramos en, en los eventos donde hablamos de, de temas de derecho y tecnología, siempre hablamos que los datos son el petróleo del futuro y siempre hablamos que eh, el que tenga los datos va, va a tener el poder en el, en el, en el futuro. Eh, y por eso es que hay tanta gente interesada en obtener datos a la, a la fuerza o de manera ilícita. Eh, y por eso los esfuerzos tienen que estar, primero, dirigidos a proteger la información personal de las personas. Segundo, a proteger eh, los activos, los activos eh, privados. Y eso yo se lo dejaría a los privados ahí casi casi que yo no me metería, lo que sí creo que es importante es que haya una conexión entre los privados y, eh, y el sector público, sobre todo porque todos corren en las mismas redes, ya estamos hablando desde el punto de vista técnico, este, todos circulamos por las mismas carreteras que son manejadas por las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. Eh, para el futuro yo creo que se, lo que se necesita es vías de comunicación y de respuesta temprana que permitan que el Estado y los privados puedan responder frente a este tipo de ataques pero eso no es legal, eso es más técnico digamos ¿no? eh, y desde el punto de vista legal yo diría básicamente sembrar reglas generales este, que regulen esta relación privado-público en el lado público sí creo que hay que eh, eh, hacer un esfuerzo en tener reglas claras de cómo tiene que ser el funcionamiento de las redes del Estado cómo tiene que ser el funcionamiento de los sistemas del Estado y cómo tiene que ser la protección de la información que tiene el Estado en sus manos a manera de ejemplo les comento que eh, en el mundo de la ciberseguridad y los abogados hay un gran problema porque los abogados normalmente trabajamos con información confidencial ¿correcto? esta información confidencial se encuentra o en nuestros archivos físicos o en nuestros archivos digitales. Y esta información confidencial, como ustedes imaginarán, tiene mucho valor. Eh, y las, los delincuentes eh, que se han dado cuenta de esto eh, están empezando a atacar estudios de abogados para secuestrar bases de datos, eh, porque saben que los abogados tenemos esta información confidencial tan valiosa y segundo que no somos muy buenos en temas de ciberseguridad eh, y por lo tanto es un poco fácil entrar a, a los servidores de los estudios de abogados eh, como en el caso Panama Papers, no, no sé si recuerdan, fue, fue un ingreso a una base de datos de un estudio de abogados ¿no? eh, y posteriores casos de ransomware que han habido en Estados Unidos donde se han secuestrado bases de datos de estudios de abogados. Lo que está haciéndose en este momento en el Colegio de Abogados de Estados Unidos es dar directivas para los abogados respecto a cómo deben cuidar la información, qué medidas de seguridad deben tomar a nivel técnico para proteger los datos que guardan en sus servidores o que circulan en sus redes. Y finalmente, este, el último tema que me parece que es importante y creo que es el más importante de todos, es el tema de... Eh, la educación y la capacitación en temas de ciberseguridad. El lado más frágil en una cadena de ciberseguridad es el lado del usuario. Los, los, los, los, las brechas de seguridad se producen cuando los usuarios individuales no protegen la seguridad de sus propias computadoras. Eh, y eso implica educación, eso implica capacitación. Eh, y ahí sí creo que el Estado tiene una labor muy importante respecto a cómo cuidar nosotros mismos nuestros activos digitales, pero también los activos este, que se nos confían en nuestros trabajos, ya sea en entidades públicas o privadas. Eh, si las personas naturales no sabemos cómo proteger o cómo podemos poner en riesgo, o cómo podemos evitar poner en riesgo la información que manejamos, este, no nos va a servir de nada eh, invertir en en tecnología, porque el humano, las fallas humanas son las más peligrosas. Gracias. ¿Qué digo que no hayas dicho? Vale. A ver, vamos a tratar de desmitificar algunas cosas. Habla sobre el sobre... Ya eso <risa> <risa> ni existe. Sí. De hecho, el CONI fue creado cuando todavía existía el INEI. El CONI era el Consejo Consultivo para Tema Nacional Informático. Y se creó, y en teoría todavía sigue vigente. Habíamos algunos que estamos nombrados y no se convoca al CONI hace como dos años. Tarea para la SEC. Este, este consejo que además era quien ayudaba a la creación de, de aspectos en relacionamiento público-privado. Pero, pero quería un poco desmitificar algunas cosas. La primera es la Ley de Protección de Datos Personales. El principal actor para la creación de la Ley de, de Datos Personales fue el Mincetur como parte del acuerdo de libre comercio que tenía Perú con Canadá y Perú con Europa para poder traer base de datos y los call centers fueron su principal impulsor. De hecho, esto es algo que no se conoce mucho porque finalmente en el debate parlamentario, porque esto pasó por ley, pasó por el Ejecutivo, logró salir de Minjus, la tarea se le asignó al Minjus como entidad encargada. ¿Por qué el Minjus quedó de Autoridad de Protección de Datos Personales? Porque los borradores decían que tenía que ser la PCM, y en concreto la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. El funcionario a cargo de, de la oficina jurídica que hizo el informe dijo que no podía ser porque no tenían funciones para eso, pero que el tema de derechos humanos podía ser el Ministerio de Justicia. El proyecto se interpretó un par de años, hasta que esta persona se convirtió en Viceministro de Justicia. Cuando se convierte en Viceministro de Justicia, no le queda más que reconocer su propio informe, y ese es el momento... ...en que finalmente sale el proyecto presentado, aprobado... ...y así es como queda el tema del Ministerio de Justicia... ...con la Autoridad de Datos Personales. De hecho, en ese interregno, también le preguntan a René... ...y René dice, no, no, no, esto no tiene que ver conmigo. Dos, dos años después, la nueva autoridad dice... ...pero esto nos corresponde a nosotros, porque es parte del tema de identidad. Sí, pero acá hay una carta oficial de René que decía que no tenía que ver con ustedes. O sea, si quieren verlo, el tema cómo se maneja detrás la realidad... Es muy diferente de lo que les pueden vender. Cuando se crea hacia finales, de los 90, perdón, hacia finales del 2000, el 2007, el Pser 2007-2008, con la idea de constituirse como el centro de respuesta temprana para incidentes, nunca se le asignó presupuesto ni funcionarios a cargo directamente. Con lo cual durante 10 años simplemente ha sido una norma que se dio internamente, pero sin acción concreta, más allá de las coordinaciones que pudieran hacerse varios funcionarios, Frasinetti, incluyendo entre los que estuvieron, y lo que hacían era coordinar, hacer sus mejores esfuerzos. Pero decir que en el Perú existía un CERT era falso. Sí existían un CERT en Telefónica, en la gran empresa de telecomunicaciones, que a su vez estaban ligadas a normas especializadas en la ley de telecomunicaciones, por un lado, en el Ocitel, por el otro, y en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que no tenían correlación ni conversaciones con la normativa del CERT. Los bancos tuvieron que comenzar a crear normativa, porque la SBS los obligó a tener el estándar ISO 27001 para la seguridad de los datos, sin que ésta conversara con el CERT, o conversara con el MTC, o conversara con nosotros. Es decir, hablar de que con el 1412 del decreto legislativo de gobierno digital aparece el tema de ciberseguridad, no es cierto. Y no es cierto, tanto así que las entidades ya lo vienen funcionando. No hay una sola minera grande que no tenga sistemas de seguridad para controlar sistemas SCADA, que se le llama para poder controlar la información, los activos que tienen a su cargo. Pero cuando uno busca si un activo fijo del Estado, un activo crítico en la banca, la banca no es activo crítico, a pesar de que está nuestro dinero. O hace unos días que al BCP le dicen, oye, has tenido una brecha, ¿por qué no lo declaró? Porque no es obligatorio, porque la ley de protección de datos personales no obliga a declarar la brecha a la autoridad, sí a los usuarios. Si, te, si el BCP demuestra que sí le informó a los usuarios, Ahí la brecha se cierra y en teoría no debería tener mayor sanción. El proyecto, de, de bueno, ni siquiera proyecto, sino la ley de seguridad que está observada y por ende puede tener insistencia, era una ley mala. Yo igual que Abel no creo en las leyes que te dicen qué tienes que hacer, quién tiene que hacerlo, cómo es lo que tiene que hacer. Pero sí creo en los principios generales que todos hemos ido desarrollando. Espacios multiestamentarios para sociedad de la información no es solamente el gobierno y ahí sí discrepo un poco a lo que decías al inicio es esto, las normas que se han dado hasta ahora no son normas dadas por el Estado son normas dadas por el Ejecutivo por el gobierno porque si hubieran sido dadas por el Estado seguirían lo que dice el Acuerdo Nacional en la Política número 35 que dice que para crear políticas en materia de seguridad social e información debe incluirse un modelo multiestamentario y los decretos el decreto legislativo 14-12 para ser concreto, no se hizo de esta manera. Se hizo porque el Ejecutivo tenía el poder para poderlo hacer. Que luego lo intentó socializar, sí, es parte, pero intentar socializar no es crear multistijol. Y este es el problema sustancial. Las normas en esta tipología, como bien lo ha mencionado Abel, hay activos públicos en manos de privados, hay activos privados en manos de público y todas las combinaciones posibles. Si esto no se entiende... Lo que falta de tarea pendiente no es solamente crearle la cultura de protección de datos personales. Digo otro, otro absurdo de nuestra legislación. En el año 2009, el Ministerio de Educación creó en la currícula escolar la inclusión de un cápita especial que era la capacidad para que los niños y adolescentes aprendan sobre el tema de protección de datos personales y acceso a la información pública. Sí, es obligatorio desde el año 2009. Nunca se ha editado un solo curso en ninguna escuela sobre esto. A pesar de que la autoridad de datos personales también tiene funcionalidad sobre lo mismo, y ahora la autoridad de datos personales también ve acceso a la información pública. Es decir, no es un problema de las normas que faltan hacer, es un problema de hacer cumplir las normas que ya existen. Si vamos a comenzar a crear decretos de urgencia simplemente para podernos colocar medallas en las charreteras y podernos decir, yo lo hice y no lo hizo el otro porque el otro era de otro partido o el otro no estaba de acuerdo conmigo, lo único que desconocemos es nuestro propio esfuerzo que hacemos como sociedad y desconocemos la propia política de Estado que como sociedad, incluyendo el Ejecutivo, también se firmó. El problema detrás de esto no es qué puede hacer el Ejecutivo, en concreto la serie o quien pudiera estar a cargo, es qué no estamos haciendo nosotros para colocar los temas en la mesa o hacer colocar nuestra participación en esas tomas de decisiones. Porque decir que finalmente toda la responsabilidad de la ciberseguridad, como decía la Dini, era solamente de ellos, que luego fue modificada y que ahora digan que solamente tarea de la PCM y del Ejecutivo, es falso. Yo no quiero que se metan a mi computadora a decirme cómo que tengo que ver la ciberseguridad de mi antivirus. Porque eso también es ciberseguridad. Porque también es ciberseguridad el control de su router. ¿Alguien me tiene que decir cómo lo tengo que hacer? Si no se entiende esto como parte de la seguridad nacional o de la seguridad pública, se va a malentender y alguien me va a estar dictando cómo debemos comportarnos o no debemos comportarnos, tanto los privados, por sus activos privados, como para aquellos que no pudieran tenerlo, nuestras tareas. Y creo que eso es, si no es intervencionismo, si no es autoritarismo, por lo menos algún ismo debe ser. Y eso es un real problema para una sociedad que se dice democrática. Bueno, gracias por los comentarios. De repente el ismo que buscas es el ausentismo, ¿no? Porque hace mucho tiempo lo que se estuvo buscando en la Secretaría de Gobierno Digital y ONGI fue la participación de la sociedad civil. Eso es falso. Dirá que es falso, pero yo estuve ahí creando los yo bloques. También, yo también estuve ahí. Están todos los que estaban aquí. ¿Cuántos han ido a una reunión no, de CIGLI sobre ciberseguridad? No sé si es, la es la que, si es que me dejas terminar porque y si... No te, no te interrumpí. No Entonces, de repente es el mismo que se busca. Nosotros estuvimos buscando mucho la participación de la sociedad civil. Creamos bloques, Eric, creamos bloques, académicos, sociedad civil, la academia, empresas, y los invitamos a todos. ¿Y qué dijimos ahí? De repente te recordarás. Dijimos que ustedes elijan a la persona que se va a sentar dentro de la mesa. Esperamos, esperamos y esperamos. Y esa fue la realidad en esa parte. Ahora, no he venido a hablar de historia, sino de lo que pensamos hacer como secretaría. La Secretaría de Gobierno Digital ha visto con, muy bueno, con mucho interés lo que está haciendo Dinamarca, lo que está haciendo Noruega, lo que está haciendo Uruguay, países cercanos pero también desarrollados. De repente sí, tienen mucha razón los, los amigos de leyes, es casi, casi una blasfemia regular tecnología. Dinamarca acaba de aprobar su estrategia nacional de inteligencia artificial. No la está regulando, o sea, si, si leen la ley, o sea, si pasan la primera hoja y empiezan a leer la ley, no la regula, la articula, la ordena. Procura que el uso de los datos sea ético, que se proteja los datos personales, que se promueva la transparencia. Es decir, si han robado los datos de algún banco, lo primero que tendrían que hacer es avisar. Transparencia. ¿Qué genera eso? Confianza. Que le pongan un buen control a un desarrollo de seguridad digital. ¿Qué genera? Confianza. Que después de eso pueda quejarme con Tindecopi. Indecopy puede actuar, genera confianza. Y ahí se da una pista de lo que se entiende como confianza. No solamente es un control técnico. Esa mirada técnica que sí viene desde hace muchos años, la ha evaluado la OCDE. Y ha dicho hace muchos años, hace mucho tiempo, oye sí, comenzamos con un aspecto técnico muy importante. Es vital. Para la seguridad digital es vital el componente técnico. Sí quiero más computer science. Quiero más System Engineer. Capacitados. Profesionales Sí, y será una labor de la academia La academia tendrá que sacar eso Quiero mejores abogados Sí, que me hagan mejores normas, que me hagan mejores procedimientos Necesito abogados capacitados En temas de tecnología ¿Cuánto yo quisiera tener a mi costado 5, 10, 15 abogados capacitados En temas de tecnología, con buenos sueldos Para que produzcan la normativa Necesaria para mejorar ese estado No hay señores No hay, es difícil encontrarlo La empresa se los lleva rápidamente los consumen. Estamos viendo eso y una de las leyes, de decretos de urgencia que se ha anunciado ya ayer es el de confianza digital. Quizás, quizás sea un entendimiento mejor de cómo es que están abordando estos temas otros países. Un gran componente de la confianza es la seguridad digital. Tengo que poner buenos controles a mi desarrollo. Quizás los mejores. Otro gran componente es que me pueda sentir protegido. O sea, que puedan tener un ente donde me pueda quejar. Oye, robaron mis datos. Clonaron mi identidad. Mi tarjeta fue robada y fue robado mi DNI. ¿Dónde me quejo? Indecopy, SB, se haga una, una, un arreglo. La Fiscalía, el Ministerio Público. Me tengo que sentir protegido. Es parte de la confianza. La protección de mis datos personales, la transparencia, también genera confianza. Ese entendimiento pasa más allá de la ciberseguridad. Ténganlo por seguro. Es un gran componente de la ciberseguridad. Totalmente de acuerdo contigo. Es un gran componente. Pero no lo es todo. Más allá de eso está la confianza digital. Y más o menos así el entendimiento que tiene la ODE ya hace varios años. Lo único que está haciendo nuestro país es tratar de acomodarse a un entorno digital cada vez más complejo para que ustedes puedan disfrutar de eso de manera segura. Eso es lo que está haciendo la Secretaría y de, de alguna manera lo que hacen las personas que trabajan ahí. Hay profesionales en, en tecnologías de la información y en regulación. Y todos ellos están tratando de hacer eso y que se convierta en una realidad, que no sea solo papel. Gracias. Perfecto, muchas gracias por las intervenciones. Dado que somos pocos, eh, hemos tenido un gran manejo del tiempo, entonces eh, vamos a hacer una ronda más en la que les pido por favor que si tienen algún comentario respecto de lo que alguno de los otros panelistas ha dicho, eh, lo hagan. Eh, y luego abrimos a las preguntas, porque estoy seguro que muchas de las personas aquí presentes tienen interés en saber un poco más de, lo que, de los intercambios que hemos tenido ahora. Entonces, yo creo que ya lo han mencionado en algunas de sus eh, exposiciones, pero me gustaría eh, que fueran más específicos respecto de... Hemos definido ya más o menos eh, la, la situación en la que nos encontramos, hemos hablado un poco de contexto, eh, hemos hablado de qué es lo que podemos esperar respecto del panorama de la ciberseguridad. Eh, pero me gustaría hacer un pequeño retroceso a esa pregunta y plantear la siguiente de qué exactamente identifican como un problema respecto del de avance al que, cual quisieran llegar respecto de seguridad. Me parece que en algún caso la respuesta es muy obvia por las intervenciones que hemos escuchado, pero eh, sería interesante poder eh, compartir con la audiencia qué específicamente, qué política, eh, qué entidad, eh, qué norma está impidiendo o tiene que ser mejorada eh, con el fin de que podamos eh, avanzar y no quedar estancados o en todo caso crear eh, un mejor entorno para el desarrollo de la ciberseguridad. Entonces, eh, con esa pregunta eh, cerramos digamos esta ronda de intervenciones, abrimos a las preguntas del público. Eh, les pido por favor que además de contestar la pregunta puedan también eh, incluir todas aquellas cosas que deseen decir respecto al tema de ciberseguridad y que no lo han hecho por tiempo. Eh, o que puedan también eh, comentar las intervenciones de los demás panelistas. Entonces, con esta ronda eh, terminamos y luego lo vemos en el Si hubiera chela. A ver, voy a dar cuatro ejemplos de cosas que han ocurrido para que entiendan que la principal crítica es que el diseño no ha sido multiestamental. En el año 2011 se creó la, fue la última vez que se editó la Agenda Digital, tenía vigencia hasta el año 2016, y debería haberse creado la CODESI como un mecanismo de continuidad. En el 2011 se publica la Agenda Digital 2.0, en concreto el 27 de julio del año 2011, es decir, en el cambio de gobierno. No se activa ninguna de las mesas de trabajo hasta noviembre del año 2015, es decir, durante cuatro años el gobierno no avanzó con tema de la agenda digital o con la activación de la CODESI. Cuando se reactiva lo primero que se hace es un mecanismo de reconversión de la CODESI a que sea solamente pública y se invita a la sociedad, a la sociedad civil, al sector privado, a la academia y los tres estamentos renunciaron a participar si es que no se volvía a la modalidad de pie de igualdad de todas las instituciones y se cerró en el 2016, cuando CODESI pasa nuevamente al MTC, mantenía esta figura de solo públicos, no fue modificada desde el año 2015, el viceministro Carlos Valdés intentó modificarla, él cambió, el que fue modificado fue él como viceministro, y la CODESI quedó solamente para el sector público. Una comisión de desarrollo de social e información sin sociedad civil, sin sector privado y sin academia. El CONI, que se estableció hace más de 20 años para temas de cooperación con el sector privado, fundamentalmente, pero que luego se añadió Sociedad Civil y la Academia, hace dos años y medio sigue sin convocarse. Hace un año y medio se creó un decreto supremo que crea la Comisión de Alto Nivel Presidencial en materia de temas digitales, solamente es de ministerios, cuatro ministerios. El día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores a fuerza han logrado verse de incorporar. Todavía tiene que modificarse el decreto supremo correspondiente. Pero hay un acápite que dice, cuando querramos, podemos invitar a alguien del social civil, sector privado o academia para que nos cuente alguna cosa. Oiga, el tema de sociedad información, y por ende el tema de seguridad digital, el tema de ciberseguridad y todos los temas relacionados, es de todos. No es solamente del sector público que va a resolvernos los problemas. Es más, Perú acaba de firmar bien lo mencionaba Yuri, el acuerdo de la OCDE sobre inteligencia artificial. ¿Alguien sabe qué dice el acuerdo? ¿Alguien en el Estado, en el sector público, sabe lo que dice el acuerdo o qué es lo que se ha firmado? ¿O es porque teníamos que salir en la foto porque es también inteligencia artificial? ¿Cuántos desarrollos del sector público se están haciendo en la materia o en la academia? ¿O alguien le preguntó a la sociedad civil o al sector privado si están trabajando sobre el tema o sobre la materia? Entonces... La realidad concreta es que el tema de ciberseguridad solamente va a seguir el mismo camino que ya ha seguido el resto de temas digitales. Y en el tema concreto de ciberseguridad, poder colocarlo dentro de la Cosedena, no como una función de la SECDI, sino que la SECDI tenga una función funcional. Significa que lo van a ver todos los estamentos que tienen que ver con la seguridad nacional. Y ese es el problema, entender que la ciberseguridad no está aislado de la seguridad. No es un componente extra. Los culpables somos Abel y yo, probablemente. Y, y otra gente más, vieja como nosotros, o la red científica, o José Antonio, que está por ahí. Por lo viejo. Este, y es que le hicimos creer a, durante mucho tiempo, mucha gente, que los temas digitales eran de otro planeta. Que era una cosa autárquica, que vivían por ahí solos, y que no tenían mayor interrelación con la realidad. Y nos equivocamos. Yo me equivoqué. Y entonces cuando tratamos de re, reincorporarnos y recentrarnos en los temas... Lo importante de la te telemedicina no es la parte de la tele, es la parte de la medicina. Lo importante de la telesalud o de la teleeducación o lo que fuera, no es la parte técnica, sino es la parte real, humana. Y eso es lo que nos está pasando ahorita con el tema de ciberseguridad. Se están enfocando tanto en la normativa técnica para hacer la parte de ciber, que se olvidan que tiene que ver con la seguridad de las personas, y con los derechos, y con las garantías, y con los temas sociales. Claro, ¿qué más quiere una unidad técnica que solamente ve el sector público, por su MOF y ROF, como el la CEDIN, que también tener recursos para esas otras tareas. Son ingentes recursos que alguien tiene que gestionar. Y esos recursos, ¿cómo se van a controlar? ¿Y cómo van a tener incidencia sobre la vida de las personas? que es lo que decía Abel sobre el tema de alfabetización o desarrollo de capacidades? Esto no es un tema menor, es un tema grande, es un tema de cambios sociales, es un tema donde todo es digital. No debería existir más la CEGDIN. Debería de ser simplemente asignación de tareas el tema digital en todos lados. Durante años propone la creación de la agencia, similar a la uruguaya. Es más, la, ni la agencia debería existir. Porque todo deberíamos poder tener un componente también digital en cada una de nuestras tareas. El tema está en que le estamos dejando la tarea digital para algunos iluminados que quieren resolverlo todo desde allá arriba, olvidándose de que aquí abajo la realidad es otra. Y entre esos iluminados probablemente estamos varios de los que estamos aquí, que nos equivocamos en el camino por donde teníamos que hacerlo. El problema es que si no reconocemos nuestros errores, incluyendo la SEGDI, lo único que va a lograr es que esto se enquiste más y finalmente no vamos a tener un desarrollo social de largo plazo. No solamente ocurre aquí. el tema de digital era un tema exótico, ahora es un tema de día a día. La penetración de celulares, la penetración de computadoras, de servicios, aplicaciones, todo el mundo compra el globo, todo el mundo usa algún tipo de aplicativo, todos estamos en todo el día. O Entonces sea, no podemos seguir viviendo como si existiéramos hace 20 años atrás, donde los sistemas eran posibles de ser controlados de esa manera. Entonces, más que preocuparnos de la ciberseguridad, deberíamos comenzarnos a preocupar de dónde está la representatividad. De los otros actores en la toma de decisiones de esta temática. Sí, adelante. Bueno, de hecho, una de las, de las cosas que. de cómo partió esto hace unos cinco años fue tener una clara definición. Y cuando nosotros definimos seguridad digital, hicimos un relevamiento de información de las prácticas actuales en distintos países, ¿ya? incluidos la OIDE y sus 30, 32 miembros. Y lo definimos más o menos así, ¿no? Es un estado de confianza que se basa en la gestión de riesgos y que se sustenta en la articulación de actores públicos, privados, sociedad civil y académica. Desde el de momento que conceptuamos esto, entendimos que es un actor importantísimo las personas que están sentadas en la parte académica, las personas que están sentadas haciendo empresa. Las personas que están sentadas en la parte de la sociedad civil, la academia. Lean la 14.12, hay un capítulo específico sobre seguridad digital, pero comienza así, definiéndola. Y parte de la definición es la articulación. En ningún momento, y quítense esa idea, borrense esa idea, nosotros no pretendemos hacer un tema operativo. No, nosotros somos un ente articulador. Mucho de lo que dice Eric es cierto. Sí, seguramente se avanzó durante años, Eric. Se sacaron varias normas, quizás muchas de ellas no se implementaron. Y yo también hago un mea culpa como tú. Quizás nos equivocamos. No supimos entender bien esta problemática. Sí, pero tenemos que seguir bregando frente a esas limitaciones. Sabes que hay limitaciones de presupuesto, de personal. Y todo ese tema tenemos que tenerlos ahora presentes cada vez que hacemos una norma. Como les digo, un componente importante es la articulación. Y el segundo gran componente es el entendimiento de la persona. Quizás esto fue muy difícil hasta estos momentos. Cuando una persona no hace algo, es porque no quiere, no sabe o no puede. Ese entendimiento claro de la persona quizás evoluciona el tradicional concepto de gobierno electrónico. Nos han, me han recordado acá el nombre de la oficina, ya casi casi lo había olvidado. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. Me lo han dicho como cinco o seis veces en la charla de hoy. Tratamos fuertemente de que ese concepto arraigado, gobierno electrónico, que estaba muy ligado al Internet, como bien dices, se transforme en un entendimiento de la persona. Eric. cuando hablamos de gobierno electrónico, desde el punto de vista de cómo lo, lo hago yo y como lo trata de hacer mucho personal de la serie, dice el entendimiento de la persona. ¿Por qué la persona no hace algo? Porque no quiere, no sabe o no puede. Y después entramos al tema tecnológico. ¿Hay que usar la interoperabilidad? Sí. Ayer la Contraloría acaba de decir que usa la interoperabilidad intensamente para luchar contra la corrupción. Tecnologías digitales. Pero primero hay que preguntarnos ¿por qué la persona es corrupta? ¿Por qué la persona hace eso? Y eso está mucho más allá del tema tecnológico. Otro tema y otro punto importante es no tratamos de regular el byte, el bit. Tratamos de articular. Somos un ente técnico-normativo que por razón de ser es articular. Por eso es que ustedes ven seguridad digital con cuatro grandes ámbitos. Ciberdefensa, ciberinteligencia, ciberdelincuencia y ciberseguridad. Porque los, no nos tratamos de entrar a cada uno y decirles lo que tienen que hacer, para nada. Lo que tratamos es de, hacer, de articular. Una de las críticas fuertes que tenía la ONGI era la falta de institucionalidad. Una de las críticas permanentes era la falta de institucionalidad. Ahora con la ley 3999 Ley de Ciberdefensa en materia de seguridad somos el Ente Rector con nuestro ROF sí, que es un ROF es un decreto supremo de repente no es una ley es un pequeño decreto supremo nos empodera para seguir con esto se vienen cosas muy buenas y seguramente van a haber más espacios de articulación con ustedes con la sociedad civil para que vean lo que su Estado está haciendo los profesionales que dieron sus universidades están haciendo y Quizás el apoyo que necesitamos ahora es, sí, difundir más esto. Necesitamos que más personas conozcan esto. Que más personas sean una masa crítica de opinión. Y puedan rebatir, debatir, compartir y ayudarnos. Cada norma que hacemos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Así que, muchas gracias. No sé quién... ¿Ah? gracias. gracias. Voy a ser muy, muy breve. Eh... Desde mi punto de vista, ¿qué esfuerzos debemos hacer entre sociedad civil, gobierno y, y empresas privadas? ¿no? Eh, yo creo que eh, Eric y Yuri ya lo han comentado, es el, el, el tema de, de, de que esto sea un esfuerzo multi-stakeholder, ¿no? que esto sea, que, que haya algún momento, alguna parte de todo este mundo de la ciberseguridad que este, en, la, en la que todos compartamos información y buenas prácticas. Yo creo que eso va a ser muy útil, muy útil para todos. Eh, otra cosa que quería rescatar era algo que, que comentó Erika hace un rato también, que es que desde la época en que empezamos a ver temas digitales, allá por el año 99, cuando todavía éramos jóvenes y, y, y flacos, eh, siempre, siempre hablábamos eh, de, de, de la tecnología, de la tecnología como algo que venía, y ahora estamos en un momento en que la tecnología llegó para quedarse. Cada cosa que hacemos, cada actividad que realizamos, está, se realiza en un mundo este, virtual o tiene algo que ver con tecnología. De repente no todos en el Perú, pero cada vez más. Y ese futuro es imparable y tenemos que pensar en que solamente uniendo fuerzas vamos a poder eh, sobrellevar los retos que eso implica. Otro tema que me preocupa también es eh, que cada vez más hay más aparatos conectados a Internet, ya no solamente nuestros teléfonos, sino también nuestros relojes, nuestra ropa, nuestros eh, carros, este, refrigeradoras y todo. Eh, y cuando hablamos de ciberseguridad, me, me, me, me pongo a, a pensar cómo vamos a hacer para proteger la seguridad de nuestra tetera dentro de tres años. Porque a partir de ahí van a poder de repente entrar al wifi de la casa y, y, y, y hacer cualquier cosa. Entonces, el futuro es impredecible y el futuro solamente se puede enfrentar este, compartiendo información. Creo, nuevamente voy al mundo este en el break conversábamos con, con José Antonio y con Sandro este, sobre este, este futuro de la hiperconectividad de digital self ¿no? del ser este digital que se viene en el futuro definitivamente lo que se viene no lo podemos adivinar, no lo podemos predecir pero tenemos que empujar a que suceda con el menor dolor posible y eso es lo que tenemos que esforzarnos todos. Finalmente, eh, por el lado de las empresas, creo que eh, tenemos que crear nuestros productos y nuestros procedimientos de trabajo súper enfocados en dos cosas. En el cliente, que el cliente es digital. Ya no hay clientes este, físicos. Y segundo, en que nuestros servicios sean... Protegidos también en temas de seguridad y nada, avanzar, avanzar y avanzar Listo. Eh, Muchas gracias por sus intervenciones en primer lugar gracias por estar aquí gracias por todo lo que han compartido con el público de verdad eh, ese tema es fascinante, da para hablar mucho más y ahora voy a abandonar el monopolio que yo tengo respecto a las preguntas para que también eh, el público pueda hacer las preguntas eh, eh, que quiera hacer a cualquiera de los panelistas eh, entonces Eh, primero tomamos todas las preguntas y una vez que cerramos, eh, pasan a los panelistas para que los puedan contestar. Eh, manos en alto, el que quiera participar. Eh, la pregunta creo que es para todos. Este, les voy a hablar desde el punto de vista técnico. Eh, por supuesto que históricamente ha tenido que haber normas y reglas, eh, leyes, decretos, puesto que la tecnología ha avanzado muy rápido. Comenzamos desde de, de la 1G, que fue los teléfonos alámbricos. Después vino la 2G, que eran los teléfonos inalámbricos, que solamente tú hablabas y te contestaban. 2.5 es mensajes. Que con tu teléfono tú podías enviar mensajes. ¿No? El 3G es cuando ya vino Internet, correo electrónico. Entonces, tú ya tenías acceso a poder comunicarte y mandar imágenes, solamente imágenes. Después vino el 3.5, que ya tú puedes enviar videos, música, streaming, cualquier cosa. Y el 4G, es que es que actualmente estamos eh, dando ese servicio, eh, es... Los mismos servicios pero a mayor velocidad. ¿Qué viene el próximo año? El 5G. El 5G significa de que una película lo puedes tú bajar en dos segundos. Significa mil veces la velocidad de ahora. Significa que la latencia, o sea, el retraso entre que tú te comunicas en forma virtual a la otra persona sea microsegundos o nanosegundos esto es la 5G, y en la 5G, ¿qué va a venir? Va a venir lo que es Internet de las Cosas, va a venir la Industria 4.0, y va a venir lo que es Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial, según dicen, ahorita la Inteligencia Artificial está al mismo nivel de la Inteligencia Humana. Dentro de cinco años, dicen, y esto no es cuento de ciencia ficción, que dentro de cinco años, un poquito más, la inteligencia artificial será, superará la inteligencia humana. Ya, ya Ahorita ya, ya tenemos automóviles autónomos, que, auto, automóviles que no necesitan choferes, no necesitan pilotos. Eso ya está en Europa. Entonces, que no se crea como un puente sin visión, pero yo creo que dentro de un poco más de cinco años, la inteligencia artificial... No va a regular o no va a reglamentar a nosotros. Disculpe. ¿Tenemos otras preguntas? Sí. Bien? Te okay. Buenas tardes, mi nombre es Fiorella, soy estudiante de Derecho. El ciclo sí. pasado veía Derecho Internacional Público y nuestro profesor nos comentaba sobre la tecnología 5G tal como la misión del Señor, pero también nos mencionaba de que este iba a ser el mundo de la revolución de que ya es una causa de la guerra comercial que se está dando entre Estados Unidos y Huawei. Mi pregunta es, verdaderamente en el ámbito internacional, pero si bien es cierto en el ámbito nacional también es importante su regulación y que no solamente se enfoque en la normativa, porque lo que hoy en día se busca es que esta normativa sea adecuada y se aplique en la sociedad. Entonces, ¿existe alguna autoridad a nivel internacional que vele por la ciberseguridad, la ciber... O bueno, los cuatro ámbitos que se mencionaba en la exposición del doctor Yuri. Um, hola, ¿qué tal? Eh, me llamo Fidel Arevalo. Eh, bueno, muchas gracias por la verdad por esta discusión, eh, esta acalorada y muy entretenida discusión, diría. Yo eh, recogería un par de reflexiones con respecto a, a este gran tema que es la ciberseguridad. Debido a, bueno, a, la, a la experiencia que he tenido eh, eh, trabajando en el extranjero, eh, particularmente en Alemania eh, Yo diría dos puntos, ¿no? si bien es cierto, eh, eh, enfatizo bastante lo mencionado por Eric Con respecto a una participación de la sociedad Con respecto a las definiciones de los conceptos de lo que se tiene que hacer para una investigación de vida De índoles de respuesta y de marcos de respuesta ante ataques de ciberseguridad Llamo ciberseguridad porque Infosec es otra terminología que bien se sabe, uh, hay, son primos hermanos, pero eh, son, son diferentes eh, ámbitos de aplicación. Ahora, eh, si bien es cierto que tiene que haber bastante participación activa, bastante participación multidisciplinaria o multi-stakeholder, como se ha mencionado ya en diferentes eh, paneles, eh, es necesario también, a pesar de este gran y gran y gran y gran y gran viaje que ha tenido eh, la regulación de ciberseguridad, es necesario también que haya una, una entidad que tenga la capacidad de regular cualquier, cualquier tipo y definir las pautas, a pesar que ya tengamos pautas en el ámbito privado, a partir de estándares internacionales, que ya muchos lo saben, que son el NIS, que son este, eh, no precisamente iría por el ISO, sino iría más por todo por el NIS, por las de FARS, por este, por también por la directiva NIS, que está, que está manejada por la ENISA en, en la Unión Europea. Pero eh, diría que en el ámbito local también es necesario que haya una entidad que genere cuáles son las pautas con, re con respecto a los eh, reportes de incidencia ante un ciberataque. Y, y, y, y yo veo que es necesario, es una reflexión que ha un llamado, es necesario de que exista esta, esta este, eh, entidad llamada SETI eh, y que poco a poco se eh, vayan poniendo unos esfuerzos porque como también ha sido mencionado durante, eh, durante el panel, el, el tema de ciberseguridad es un tema que es nuevo inclusive para la Unión Europea. Para la Unión Europea, por ejemplo, la ENISA ha sido eh, formada recién en el año 2004. Entonces también es un tema muy nuevo, eh, que está, que la Unión Europea, la Comisión Europea está invirtiendo bastante a través de eh, este programa Horizon 2020, eh, atrayendo bastantes profesionales en el campo de la investigación, y, y básicamente también en el, cambio, en, el, en el ámbito de la ciberseguridad. Por eso es que yo veo que es necesario, eh, algunos pueden llamarlo un mal necesario, otros pueden llamarlo un bien necesario, pero yo creo que es necesario que se instable pautas y una entidad que delimite pautas sea a través de derecho comparativo, a través de estándares internacionales, pero que defina pautas a nivel, a nivel de regulación nacional de cómo es que se tiene que definir la ciberseguridad. Y bueno, eh, a mí, eh, yo encantada con el panel, en verdad ha sido uno de los más interesantes. <ríe> y básicamente esas son mis reflexiones. Gracias. Gracias. Acabo de leer que el panel 4 tenía dos preguntas. Estoy obligado entonces a hacerlas porque... A pesar de que sé que las la, la respuestas van a ser un poco... Dice, ¿estamos seguros en Internet? Y la otra es, ¿quiénes nos protegen? Para todo el panel, por favor. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguien más quiere leer parte del programa? Gracias. Entonces, sí, vamos a las respuestas. lo primero el tema de 5G es un tema de geopolítica es finalmente quién quieres que tenga la puerta trasera de acceso a tu información si son los chinos los norteamericanos los rusos o quien fuera esa es la discusión detrás los norteamericanos no quieren que sean los chinos los chinos no les no les preocupa porque su modelo es que todo tenga puerta trasera porque su modelo regulatorio requiere esos mecanismos de control los europeos dicen me es indistinto mientras me funcione pero que yo sepa que hay una puerta trasera. Esa es la idea que tienen o sea, los europeos y los lo norteamericanos. Dicen, no queremos puertas traseras, y si hubiera, tiene que ser nuestra. Esa es una... Son formas diferentes de pensar. Y eso tienen que tenerlo muy en consideración de cómo se va a regular el subsiguiente Internet o los siguientes temas. No es el mismo enfoque. Mientras que para nosotros el tema de privacidad y resguardo de nuestros datos es relevante, en China es un juego. Y es un juego porque si tú entregas... Acceso a tu reconocimiento facial, a tus redes si y más. te dan puntos. Y esos puntos son para viajes, son para actividades. Es un enfoque diferente de cómo ven el tema de privacidad, como lo ven los europeos, que es más un tema constitucional de protección. Eso es lo primero. Entonces, el tema del 5G en realidad es una discusión geopolítica. Ya los norteamericanos están avanzando al 6G con los trabajos de Cisco y Palo Alto, porque entienden de que lo que tienen que hacer es ir a la siguiente tecnología, porque la de la 5G probablemente ya la perdieron frente a Huawei. Dos, lo que decía Fiorel es totalmente válido. Tiene que haber un ente articulador, pero el ente articulador tiene una figura específica. En ISA es un conglomerado, es una agencia de la Comisión Europea, pero cuyos directivos son sociedad civil, sector privado, academia y gobierno. No es solo gobierno. Y esa característica particular es lo que tiene que haber en todos lados. Aquí tiene que haber alguien encargado del tema de ciberseguridad, sin duda. Pero tiene que tener en la mesa... Igual, actores de sociedad civil, sector privado, academia y gobierno. Pero no para que uno sea más que el otro, sino para que logren un consenso y un balance entre ellos. Miren lo que pasa cuando tienes un, un ejecutivo sin congreso. No tienes check and balance. Y eso funciona mal. Y para estos temas digitales necesitamos el equilibrio entre sociedad civil, sector privado, academia y gobierno. Esas ideas son sumamente importantes. Y yendo al final, ¿de quién lo, nos quién protege? La pregunta es... O creo que el enfoque de la pregunta tiene que ir por ¿qué hacemos nosotros para protegernos? ¿Nos quedamos callados frente a que otro ejerce el poder porque simplemente lo tiene? ¿O actuamos para evitar o para lograr de que al menos nuestra voz sea escuchada? Por más de que no nos hagan caso, pero que crean que el tener un micrófono abierto para que alguien hable cuando quiera es lo mismo que estar en la mesa construyendo conjuntamente es completamente equivocado. A ver. Eh, sobre el tema del 5G, estoy de acuerdo exactamente con lo que dice Eric, que efectivamente este es un tema de política mundial eh, y básicamente es un, es un tema de política mundial sobre los, back, los backdoors, ¿no? las, las, las puertas traseras, eh, que aparentemente creo que ya ganó, ya ganó China eh, la, el despliegue de infraestructura china 5G en el mundo va adelante. Eh, los eh, Estados Unidos no lograron llegar a tiempo eh, y eso va a significar que los servicios de inteligencia occidentales no van a tener acceso a alguna información, alguna. No sé qué tanto. El año pasado estuve en una conferencia de un hacker que trabajaba en el servicio de inteligencia inglés. Y él decía que esta época es la época de oro de los servicios de inteligencia porque no necesitan hacer mucho esfuerzo para encontrar la información que quieren sobre cualquier persona. Este, independientemente de los backdoors, independientemente de quién gane la guerra del 5G, el tema es que la, nuestra información en Internet está y quedará ahí por siempre este, al acceso de cualquier servicio de inteligencia no me preocuparía mucho por el tema de ciberinteligencia porque por más que regulemos lo que regulemos, la información ya está y la están usando todos los servicios de inteligencia que son medianamente inteligentes ¿ok? Este, respecto a la que a la existencia de una agencia única mundial que establezca pautas de ciberseguridad no conozco, no sé si alguno de ustedes conozca, pero, pero no, no creo que vaya a haber nunca, porque justamente existen los enfoques este europeo, chinos y norteamericanos. O sea, no va a haber nunca una sola agencia este, mientras estemos en un mundo como el que tenemos ahora. Que sí debe haber una entidad que establezca pautas de ciberseguridad como grandes principios, sí. Que sea multi-stakeholder, sí. Y que sea sobre todo para este, estandarizar algunas cosas, yo no estaría muy convencido que exista una agencia de ciberseguridad que vaya más allá de lo que es el establecimiento de principios y pautas generales o que vaya a controlar o establecer medidas de seguridad, como, como decía Yuri. No, no, no, no, se va a, no se debe regular la tecnología. ¿Estamos seguros en Internet? Yendo a tu pregunta, depende de este, qué también nos cuidamos, creo, cada uno de nosotros. Eh, eh, las empresas que nos dan servicios, nos cuidan eh, unas mejor que otros. este, No, no entremos... <risa> eh, Quien los cuida depende del que tenga el backdoor. Finalmente. ¿No? Y ahí sí estamos en problemas. ¿no? Eh, bueno, en, en Internet... Eh... A ver. Vamos a estar tan seguros como nosotros abramos las puertas a nuestra, a nuestro, a no, a nuestra información, ¿no? Eh, y va a estar tan seguros, vamos a estar tan seguros como nosotros mismos protejamos nuestra propia infraestructura personal, ¿no? Este, ¿Quién nos protege? Nuevamente, yo creo que es lo mismo, ¿no? Yo creo que eh, nosotros mismos... Aunque las, las normas, las normas que hay del de convenio de Budapest y todas las normas de ciberdelitos, este, nos eh, establecen sanciones para algunos actos. Yo creo que todas son ex post y lo que más me preocupa a mí es el ex ante, ¿no? Toda la protección previa antes de, de, de que reviente nuestra nuestra seguridad. Pero bueno, el tema de verdad es, es fascinante para seguir conversando. Este, no sé. Eh, yo... Gracias. De hecho, para ya cerrar y de una manera breve, ¿no? hubo un caso muy, muy interesante, de repente él lo conoce más a detalle, pero en Estados Unidos hubo un atentado terrorista y llegan a descubrir el, el iPhone ¿no? del terrorista, lo capturan el iPhone, intentan romper, romper, romper, hablan con la empresa, le dicen por favor ayúdame para obtener la información, se niega, se niega, se niega. Silencio por un par de semanas y a la final les rompieron la, el celular. Al final, no sé si, se, si colaboró o no colaboró, si lo obligaron o lo tuvieron atado, no sé. Pero todo desarrollo, toda solución tiene una puerta trasera Nada es seguro en Internet. Nada es completamente seguro. Si alguien, un proveedor, viene y les dice a ustedes, te ofrezco 100% de seguridad, yo lo saludo y lo invito a retirarse. ¿Con OPE, ¿con voto electrónico? Ah, no, sé, no sé el caso de la OMPE, pero tendría que enterarme yo. Pero no hay nada completamente seguro, tienen sí, controles. Entonces, y hay que ver si la OMP sale por internet, del voto electrónico. De repente, no es por internet. No, no, hay, nada sí. seguro, completamente no, hay, no hay nada completamente seguro, Eric. Pero tenemos que trabajar desde el Estado. Para poner controles y un entorno favorable al emprendimiento que tanto nos preocupa. Acaba de salir el plan, y no lo, no lo, no lo indiqué, acaba de salir el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, decreto supremo que se ampara en la política nacional de competitividad y productividad. 46% de las medidas establecidas en ese plan tienen que ver con tecnología digital, ya sea una regulación, ya sea una plataforma digital nueva ya sea la integración de servicios o el intercambio de datos. El Estado está trabajando fuertemente por generar un entorno más favorable. Está dictando medidas, está asignando recursos. Ayúdennos. Ustedes son un componente importante. Cuando hablamos de articulación, no es solamente metáfora o escrito en un documento. Necesitamos que la academia produzca más profesionales. Necesitamos que haya más personas participando, comentando, divulgando todos los temas que venimos haciendo desde la secretaría y ustedes mismos. Así que muchas gracias, quiero acordar ahí porque de que ya estamos pasándonos de tiempo, Carmen. Increíblemente estamos justos. Eh, de nuevo quiero agradecerles a ustedes por estas intervenciones, al público que nos ha acompañado hasta ahora. Eh, ha terminado el panel, pero eh, los invito a revisar el trabajo de cada una de las personas que han intervenido aquí. Eh, hay literatura respecto del tema, así que si les ha interesado, los invito a conocer un poco más y, que, y eventualmente nos estaremos encontrando seguramente en ese diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias amigos, gracias a nuestros panelistas por acompañarnos. Estamos llegando casi al final del evento. Tenemos 15 minutos programados. Eh, para poder compartir con todos ustedes si es que ustedes tienen alguna comentario o sugerencia de sobre el evento mismo en realidad